Mi nombre es Marlene Arcila Aristizábal, Soy docente del programa de Administración de Empresas. ¿Cómo ha sido mi experiencia como mentora en el acompañamiento a los profesores para la aplicación de los criterios de calidad en el uso de las aulas en María Cano Virtual? El rol de mentor implica para mí el desarrollo de una conciencia pedagógica sobre la percepción de que los entornos de la enseñanza han cambiado, encontrando un escenario complementario que se llama aulas virtuales de aprendizaje. Esto quiere decir que el diseño y la configuración de las aulas virtuales o las aulas de apoyo que propone la universidad implican dos aspectos fundamentales. El primero, la posibilidad de construir nuevos canales de comunicación pedagógicos en función del conocimiento. Y segundo la construcción de un aula extendida que nos muestra que podemos encontrarnos en otros contextos a, a partir de la experiencia de la tecnología. Mi experiencia frente a esto ha sido significativa en el sentido de que yo también soy docente y hago parte del equipo de mentores, es decir, vivo la experiencia de diseñar y gestionar actividades y recursos para mis estudiantes. La verdad, me siento muy contenta cada vez que la universidad nos permite a los docentes interactuar y, sobre todo, aportar en la construcción de procesos de formación. ¿Cuáles cree que son las principales ventajas de contar con el apoyo de mentores? Contar con el apoyo de mentores eh, es la posibilidad de, uno, construir equipo en una experiencia pedagógica que surge ese acompañamiento. Dos, hay un reconocimiento individual, porque cada docente tiene mucho que aportar desde su área de conocimiento. Y tercero, apoyar al docente para que optimice los recursos tecnológicos con que cuenta la universidad y estos recursos se traduzcan en experiencias de aprendizaje. Muchas gracias.